Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están hoy? Oh, bienvenidos al clip. Para. ¿Cómo están, fantasmitas? Bienvenidos por tercera vez aquí al cuarto maldito. Díganme si extrañan que grabe aquí para pues grabar más videos aquí con el fantasma. Que no tiene nombre, vamos a poner Chuck. Así que. Bueno, el día de hoy, hablando de muñecas, no sé si ustedes vieron un video anterior, si no, se los voy a poner aquí en una pestañita, donde se me metió algo al ojo, eso no pasaba en el video. Pero bueno, en ese video yo les platicaba que pedí una muñeca maldita. Yo les di varias opciones, se escogió una y pues estamos esperando a que nos llegue porque no es de mi país, ¿ok? Viene de otro país, entonces puede tardar unas tres semanas en llegar. Así que ténganme paciencia, pero ya viene en camino. Y el día de hoy para echarle más sal a la herida de las muñecas y de mi miedo hacia ellas. Les traigo un video de... Fue un, un caso muy famoso, de hecho hasta el Vaticano se involucró aquí, para que vean que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo les puedo decir? O sea, uno de repente trata de encontrar la explicación a todo esto, pero la gente como más poderosa, ya sea político, ya sea así como... Pues sí, más poderoso está el Vaticano, saben que existen cosas que no se pueden explicar y pasan este tipo de casos así que bueno hoy les voy a platicar el asombroso caso de la muñeca que envejeció así tal cual como un humano así envejeció y está de súper miedo así que, bueno, que espero, si sí, comenzamos ya de este lado les voy a dejar mi TikTok, ahí subo videos pues casi siempre, así que ahí se los dejo de este lado les, les dejo mi Instagram les recomiendo seguirme por allá porque allá es lo, ahí yo, es lo primero que agarro eh, siempre y pues les explico qué pasó con YouTube y que esto y que lo otro así que pues por allá los espero y en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebooky, porque todos los días subo memes por ahí y pues también les aviso de los videos y los saludos y bla bla bla, así que bueno, recuerden que mi mis blusitas y pues mi collarcito, no sé si lo alcanzan a ver es de SHEIN y tengo un código del 15% de descuento por si les interesa también está listados en la cajita de descripción muchas sorpresitas en la cajita de descripción vamos a ver así con el video ok, esto pasó en Louisiana en Estados Unidos muchas cosas pasan en Louisiana y en Pensilvania en Estados Unidos no sé por qué pero como les dije, así es, hasta el Vaticano se involucró eh, todo se hizo público, ya que entra el Vaticano ya se deja de ser público, porque bueno, no sabemos qué está pasando, pero bueno, que se involucre el Vaticano no es cualquier cosa. Ok, así que bueno, si ustedes son personas que les gustan las muñecas, que les gusta desde, desde que eran niños o niñas, pues guardan las muñecas y demás. Por ejemplo, aquí en mi casa mi mamá tiene la costumbre que cosa que no se usa, cosa que se dona o que se regala. Es decir, que nosotros pues no tenemos... Juguetes de nuestra infancia aquí con nosotros porque mi mamá todo lo donaba Entonces, pero bueno, o sea, hay gente que, que sí guarda todo como tipo memorias y demás Y es cuando pasan este tipo de cosas Por ejemplo, esta muñeca pertenecía a Laura Gitmore Y recibió esta muñeca, pues este juguete, a sus 8 años ok La muñeca totalmente normal uh, uh, Pues sí, o sea, véanla, está totalmente normal la muñeca no tenía nada especial, no crean que pues, caminaba en la noche sola o hablaba o hacía que la niña tuviera pesadillas. No, no, no, era una muñeca total y completamente normal. Muy bien, jugó con ella, le dieron muchos días de, pues sí, de diversión, lo que ustedes quieran. Total, pues el rumbo de la vida, ¿no? O sea, pasa el tiempo, ella deja de jugar con muñecas, crece, crece tanto que hasta pues sigue su vida y se va de casa de sus papás. Y sus papás decidieron, pues, guardar esos juguetes como memorias, ¿no? Así de que... Y es que ya ven que en Estados Unidos... Bueno, en México no se acostumbra mucho, pero en Estados Unidos siempre tienen como un ático, que es la parte de arriba de la casa, donde generalmente ahí es como una bodeguita. O sea, ahí guardan cosas y pues ya, las olvidan. Y pues ya, o sea, pueden pasar años y nadie sube allá. O nadie mueve esas cosas. Pues así fue lo que pasó. Los papás de Laura, pues, ya que se fueron de su casa, ya que hicieron su vida pues dijeron, bueno, well, pues vamos a guardarle estas cosas a nuestras hijas, pues ya, como memorias. Y entre esas cosas venía esta muñeca, que no tiene nombre, pero pues bueno, la muñeca de Laura. La guardan en una caja, la avientan ahí arriba, y pues ya. Imagínense, pasaron 11 años de que la guardaron hasta que la volvieron a ver. 11 largos años, o sea, la Laura, Laura ya estaba muy grande. Entonces, ok... Un día los papás de Laura decían, ¿sabes qué? Después de 11 años vamos a ver qué hay ahí arriba que pues ya sea basura, o sea, que no se ha movido en tantos años y vamos a tirarlo o lo que sea. Ahí van, suben y ven la caja que dice, ¡Ah, memorias de nuestras hijas! ¡Órale, qué padre! A ver, pues, ¿qué guardamos, verdad? Obviamente en 11 años pues ya te olvidas más o menos qué es lo que hay. ¿Cuál es su sorpresa? Que al abrir la caja dicen, ¡Ah, caray! ¿Y esta muñeca? ¿De dónde? Y ya la ven y así de, no, es que esta muñeca no la tuvieron, a ver, hijita, ¿tú tuve cómo es esta muñeca? No, yo nunca tuve eso, sí, pues aquí está, o sea, está en sus cosas, en las cosas que nosotros guardamos de ustedes, en sus juguetes, mm -mm, esa muñeca no, ya que hacen memoria, pues se dan cuenta que es esta muñeca que tenía Laura a los 8 años que obviamente no se veía así, la muñeca envejeció, o sea, de que las arrugas, los brazos así como todos chupadillos, así como si fuera una momia, los ojos, lo más impresionante aquí eran los ojos, sí o no parecen ojos humanos, o sea, hasta se pueden ver como un poco amarillentos, así como si, pues sí, como pues ya de que ya está viejito, pues viejita la muñeca, véanle las arrugas, véanle el cuello, o sea, pues realmente como si sí fuera una persona muy mayor pero ¿por qué? o sea, era una muñeca. Obviamente, ya se imaginarán al encontrar esta muñeca, pues los horrorificó, no sé cómo se diga, a todos. Todos estaban en shock al hacer este hallazgo de esta muñeca porque, ok, sí si tú abandonas un muñeco tantos años Pues es obvio que esté lleno de polvo Que de repente como que si se movía pues ya no se mueva o, o se le caiga un brazo o cosas así Si es de ese plástico suavecito pues como que se suma o se rompa Que fue otro caso que hice en TikTok que se hizo medio viral ese caso Pues sí, ok Pero nada parecido a que así como si fuera una momia Como si fuera una persona viejita pues que murió y ahí está Entonces lo que ellos supusieron Fue que un espíritu vivía en la muñeca y que envejeció porque expuso un espíritu de una persona viva y que envejeció y pues que la muñeca envejeció con él ok, así que ellos estaban en super shock, se hace público este caso se hizo viral creo que en el 2018 más o menos, súper super viral por lo menos en Estados Unidos, si ustedes se enteraron díganme en los comentarios ya varios canales hablaron de esta muñeca pero bueno, se hizo súper viral, lo, por eso, o sea, porque estaba en aparentemente estado de putrefacción, como si fuera un cadáver así de persona normal. Y por más de que dijeran los expertos, no, pues que el plástico y que esto el otro, no, o sea, eh, hay mucha diferencia entre un muñeco que está deteriorado por el tiempo a uno que parece que envejeció. Y aquí es donde llega lo curioso, porque qué? Pues, obviamente, ellos subieron fotos y tomaban fotos, es por eso que estas fotos existen en internet. Y ellos, eh, o sea, los expertos, porque de hecho este caso eh, lo subió una persona que hace como un libro de todos los casos paranormales que él llegó a saber, que se llama eh, Captado en Video, del investigador Jim E. chan Y este, ahí habla de este caso de la muñeca que envejeció y demás. Y pues, les digo, la familia de Laura pues posteaba fotos y daba entrevistas y todo porque pues era algo que sí llamaba mucho la atención de ver el estado natural de la muñeca a cómo estaba ahorita, pues sí, llamaba mucho la atención. Entonces, ya que les dicen, oigan, pues lo más posible es que tengan un espíritu y que no sea un espíritu bueno, que pues realmente es que nunca les hizo nada Ellos no reportan de que, no, pues pasos en el ático O se movían cosas o cosas y No, simplemente el estado de la muñeca O sea, no se portaba agresiva Ellos como que entran en todo estado de ansiedad Vamos a ponerlo así o así como que de shock Y deciden deshacerse de la muñeca ¿Cómo? Pues la ofertan en internet O sea, la ponen en subasta ¿Y cuál va siendo la sorpresa? De que les ofrecen 5 mil dólares por la muñeca ¿Quién? Fue un sitio web de un despacho jurídico italiano. ¿Y qué tiene de raro esto? Que ese despacho jurídico es quien les maneja todas las cosas legales al Vaticano. Entonces, pues ellos así de que, pues 5 mil dólares es muchísimo dinero, pues ahí les va la muñeca y a partir de que ellos reciben la muñeca o el Vaticano recibe la muñeca, ya no se volvió a saber absolutamente nada. O sea, ya no hay entrevistas después ni nada Y cuando les preguntan a los papás de Laura o a Laura Así de que, oye, ¿qué pasó con tu muñeca? Pues ellos dicen, no, pues es que, ¿saben que Cuando nosotros la vendimos Uno de los acuerdos fue que hubiera confidencialidad Y pues no pueden decir nada Entonces ahí quedó el caso Pero pues de que tiene, lo tiene allá el Vaticano Y pues de que algo extraño pasó, sí De que algo raro vieron en esto, sí Porque pues, ¿a, a dónde fue a parar la muñeca? Y están de acuerdo que no todos los objetos raros Acaban en el Vaticano Así que, ¿ustedes qué opinan de todo este caso? Sinceramente, si yo hubiera encontrado esa muñeca en mi casa Toda envejecida Pues yo hubiera quemado la casa Y bueno, fantasmitas, pues díganme en los comentarios Ustedes qué opinan de este caso ¿Ya lo habían oído no lo habían oído? ¿Qué, qué piensan que harían ustedes? Los quiero mucho, Nos estamos viendo al siguiente video Recuerden estar pendiente en mis redes sociales Si es que aún no se mejora esta situación que tengo de YouTube Recuerden que es un fallo Y de que ya estoy hablando con Team YouTube y con el soporte para ayuda de creadores para que solucione toda esta situación de que no manden notificaciones y bla, bla, bla, bla. Ya ni llorar es bueno. Así que bueno, los quiero mucho. Sus saludos van hasta el final y nos vemos al siguiente. Besitos. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Amanda Mendoza, otro más para Alex López, para Itzel Bernabé, para Ingrid Paola González y Audra de eh, Bebé. Y aquí están los del emoji secreto, los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Recuerden estar pendientes eh, para los saludos del emoji secreto y demás. Bye.